Mire, antes de terminar, Israel, les regáleme un minuto, para, no sé si lo presentaron en las noticias, no tuve la lo, oportunidad no, de verlo, no, lo del lío de las estudiantes. Regálale dos, de las estudiantes. Ustedes vieron ese lío de las estudiantes, lo presentaron aquí. En las la trompa, Señores, hay que ver cómo estamos, <ríe> cómo estamos nosotros como sociedad. ¿Cómo estamos nosotros como sociedad? Ya el Ministerio de Educación ha aclarado que este lío... No fue entre una, entre una maestra y un estudiante. No, no, lo que no, se no, dice es que la, la joven que está con la blusa de cuadro es una estudiante que estaba participando en una actividad artística y, y, y eh, que por eso no tenía el uniforme puesto. Pero lo penoso de eso es el lío de ella y los estudiantes celebrando eso, señora. Claro. ¿A dónde vamos a llegar eso... como sociedad? Los estudiantes celebrando eso como que si fuera una fiesta como que qué bien que están peleando y tú pero oyes... toda la vida los estudiantes han peleado sí, ya, claro, porque sí. yo recuerdo que cuando yo era sí, sí, estudiante de la escuela por... adoro, yo peleaba todos los días sí, pues, todos claro, los días, claro. ahora no peleábamos en el aula, no, nos citábamos al play, perdón, sí, ahí era ahí era ayer fin, que, peleaban, ese ayer ayer. que peleábamos entonces lo otro que hacíamos era que nos quitábamos la camisa y nos la amarrábamos aquí a la cintura para que no te la rompieras tú lleg... pleitos, ¿no? si tú llegabas a tu casa con la camisa rota eso era un lío porque era un solo uniforme. Es la quitaba para, para que no se <risa> Entonces, sí. Pero entonces, una nada. vez se la entregué a un compañero de estudio y el tipo se, se vino la profesora, nos desapartó, todo el mundo salió corriendo y yo llegué sin camisa, mi casa. Tremendo baile. lío. En esa <risa> <sacuera risa> corre Con relación a eso, mire, tenemos una llamada aquí, a él. Eh, Con relación a eso, lo que queremos significar es, señores, la empatía de los estudiantes, lo que hablaban las jóvenes eh, estudiantes de psicología aquí. Sí. ¿Cómo usted va a ver a su compañero? Eh, con el que usted comparte diariamente en un aula Y usted lo va a ver peleando Recibiendo golpes o dando golpes Y usted no va a intervenir para que eso pare por, por Ellos Dios. sí vinieron grabando Pero por Dios <risa> mundo Tenemos que llamar la atención de nuestros hijos a, a la familia por favor Vamos a educar a nuestros hijos con otros niveles de valores No puede ser que un hijo suyo esté disfrutándose Una pelea de dos compañeras, de dos amigas, de dos hermanas que prácticamente se crían juntas porque normalmente pasan una gran cantidad de tiempo juntos. Caramba. O ¿Sabes que impacta más por el tema de del bueno. vídeo y las redes sociales? Pero como dice Mado, así es. Yo recuerdo cuando no, claro que se que se salía de las clases, de las escuelas, estos pleitos eran seguros. Claro que bueno. se pelean Vamos al WhatsApp, señores. Pero, azar, azar, azar. pero no quiero decir que esté correcto. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene la tableta? Eh, ah, se, ¿Se la llevo. lleva la tableta? porque <ríe> <¿qué> es <eso? ríe> Se la lleva. <ríe> <risa> Se lo llevaron con la vía bueno, del Ponche. Vamos. Sí, eh, ah, pues tú ves claro. la pelota. Hay una llamada. Tenemos una llamada ahí. Ok, vamos buenos a recibir días. la llamada del amigo televidente o amiga. Buenos días. Sí, buenos días. Buenas. Sí, buenas. Eh, Pacheco. Hola, Pacheco. Sí, sí, sí. Te escuchamos. Dale sí. para adelante. Dale para adelante. Es el profesor Pacheco. Sí, sí. sí ¿Cómo tú estás? Mira, eh, Yan Yan. Ajá. Y a todo el público que está viendo el programa. Ajá. No es una situación de la escuela, es la situación de violencia de la sociedad. Así es. Y que los medios han jugado un factor fundamental para incrementarla. Entonces, esta situación se presenta en muchísimos centros educativos. El problema que ahora es con las famosas redes, sí. que en muchas ocasiones son utilizadas para hacer daño, no para educar, entonces por eso se alarma tanto la población. Pero eso, eso es recurrente, está como decía llamado. Ah. Antes uno se quitaba la camisa y le ponía una palita en la cabeza, que, es que me la a <risa> y El tigre iba a, a quitar la palita ahí mismo, como estaba el, el pollo, sí. ¿Entiendes? Trumpaco, Ahora bien, pero fruto o sea fruto sí en recreo eh. de la descomposición familiar. Quiero ser estudiante, recibo una antes orientación del el aula, pero en el barrio y en la casa reciben otra. Lo único, Pacheco, un complejo. Pacheco, Pacheco. No. Lo, sí, único, lo único que no se hacía en el aula, sino nos no citábamos sí. afuera o en el recreo, pero, pero, oye, pero nunca en el aula, siempre respetábamos oye, oye, ah, el aula. Eh, correcto, oye, oye es planteamiento correcto. que hace él, él dice que una cosa es la educación en la casa y otra no en es el barrio, ¿verdad? Tenía mucho más respeto al maestro. El maestro era una autoridad claro, incuestionable. Claro, y eso se ha perdido es en los últimos tiempos, fruto del ativismo político de los gobiernos y de la propia ADP, que hay que decirlo así. Pacheco, y, no, y la pela venía, y la pela venía atrás, Pacheco. El, el caso que estaba tratando ya, ya, de sí, que de el síndico debe tener su consejo de regidores, presidente de su congreso. Eso es el peor daño que se le puede hacer a una sociedad. ¿Por qué? Porque el Consejo de Regidores, si es el partido que está dirigiendo el Estado uh -huh. y del señor alcalde, va a aprobar lo que le conviene al alcalde y a ellos, no a la comunidad, y de ahí el peligro. Yo decidí, Juan Paredes Pacheco, que no voy a votar por ninguno de los regidores que están ahí, por ninguno. ¿Por qué? No representan a la comunidad. Prota Entonces, esta es una situación que el pueblo tiene que empoderarse. Yo votaré para lo que van a llevar nuevo, a ver si en algo diferente, porque a esta altura, por ejemplo, no, no se conoce todavía quiénes son los accionistas de la compañía que recoge la basura y los regidores que tenéis son cómplices todos, todos, porque ahí lo que se va también es a buscar dinero. Eso es lo que ha demostrado a la práctica. Cuando era honorífico iban gente que eran intocables y la población lo respetaba como tal. Hoy qué un regidor qué. Que, los que que están preparados para aumentarse yo el sueldo y los que trabajan, como decían ustedes, en la madrugada. Porque el pueblo, hay que decir algo, independientemente de que yo no simpatizo con Alex no pero realizando. el pueblo, por lo menos en el aspecto de la basura, está limpio. Sí, sí. Totalmente. Está Esa limpio. Razón. Entonces, el gobierno que suja en el, en el mayo del año que viene no puede tener dominio del Congreso. ¿En qué se ha beneficiado el pueblo como tal, los trabajadores del Congreso del PLD? En nada, endeudar al país, endeudar y endeudar, porque a ellos lo que les interesa es el negocio. Los grandes proyectos son los que dan las grandes comisiones. Y eh, ahora informo que acaban de, de llegar el periodista Mariel, Marino Zapete a, al Palacio de Justicia, que todos saben que el gobierno lo oh, yes. tiene sometido porque quiere callarlo, por el cuestionamiento. ¿Qué aportó de prueba del contrato del de, asunto de la calle del de candidato presidencial del PLD y una hermana que no quiere que la mencione del procurador? De la hermana. ¿Qué es lo peor que ha habido aquí como procurador? En ese caso en este ya país. es lo que él debe responder ante la justicia sí. es eh, por la acusación. Porque a veces bueno. no es no es lo mismo usted acusar. Gracias, eh, profesor Pacheco. De manera, en, yo no sé si, eh, la base verdad que tiene eh, Marino Zapete, no opino sobre eso, pero... Si usted, por ejemplo, eh, eh, tiene un hecho, tiene que probarlo. No, no creo que él se haya aventurado a hablar por boca de ganso. No creo. Eh, Porque él sabe muy bien que lo tiene en la mirilla. Entonces, es, es fácil. Ahora él tiene la oportunidad histórica de, de, de presentarle al país las pruebas decía de lo Mado que él dice. Ayer, Decía Amado ayer, ¿cómo usted cree que será un juicio cuando es la hermana del Procurador de la República la que está? Por Dios. <risa> pero, sí, pero van... <risa> Son jueces bueno, los que van a conocer. Vamos, a, vamos va al mencione, tema central. Va ¿Tú y hay tú un abogado que yo, privado que lleva la querella. quiere que, que, te, quiere, quiere que te diga una cosa? Uh -huh. No te entusiasmes mucho con esa idea que tú tienes. No, no, oye, no, no. Oye, claro que no. oye, oye, ¿por qué los jueces de este país son más autoritarios que los fiscales? Y si no, busca ver cuánta, qué cantidad de presos preventivos tenemos en las cárceles. Sí, sí, claro. De mañana.